Sigan en su ejercicio. Yo doy la siguiente parte. Tenemos niveles en el escenario. Tenemos suelo, que es la parte bien baja, que puedo estar sentado, sentada, acostado, de rodillas. Tenemos la parte media, que puedo estar en cuclillas, agachadito, con las rodillas flexionadas. Y tengo la parte alta, que puedo estar de pie o de puntas. Cuando yo diga alguna de estas tres partes, baja, medio y alta, yo voy a desplazarme en alguno de esos niveles, ¿vale? Olvidándonos un poquito de las velocidades, sobre una velocidad más neutra o la que mi cuerpo me sugiera. Seguimos en el número uno, estamos preparándonos ahí, respirando y concentrándonos. Trazamos normal en nivel alto. Después nivel alto. Tres Otra manera Tengo mis brazos Tengo mis piernas Puedo buscar tal vez algún equilibrio Ahí, Ajá, un balance Tengo mi cabeza, mi mirada Que puede ir al cielo Que puede ir ahí, exploro Diferente. Si ya hice una forma, ¿cómo puedo cambiar ese problema? caminamos en el espacio, nos desplazamos. A la siguiente palmada vamos a desplazarnos de la primera manera que se nos ocurra, transformando nuestro cuerpo lo más posible, ¿de acuerdo? En la velocidad que decimos que queramos. Pero tiene que ser una forma extra cotidiana que yo no he hecho y que no hago en la vida cotidiana. Algo diferente, transformativo, así, que rompe con el esquema de mi cuerpo. Voy a intentar. ¿Vale? Entonces, cada que escuche la palmada me transformo en algo y me desplazo en eso. Y. en ese momento ahora estoy aquí en el cuerpo, ¿qué se supone que soy? en este cuerpo estoy eligiendo ¿qué se supone que soy? estoy ahí conmigo mismo, conmigo misma explorando esa sensación corporal que me lleva a una imagen mental que me lleva a una condición total entonces bien, deshago eso sigo caminando normal y otra vez vamos, cambio de dirección cambio de velocidad cambio de nivel cambio de propuesta corporal vamos, vamos ah, me abro que soy Estoy haciendo, que estoy así. Me en lo que estoy haciendo. Tengo total percepción y conciencia de que estoy en un grupo, pero estoy también bien consciente de mi cuerpo y de lo que hago con él. Bien, suerte, seguimos caminando. Algo totalmente diferente que yo no haya hecho antes. lo más verdadero ese movimiento ¿por qué estoy haciendo eso? me pongo en ese movimiento lo más verdadero intento explorar la sensación ¿de qué? de angustia, de bienestar de felicidad, de miedo de enojo de curiosidad de juego, ¿de qué estoy ahí? intento sentir esa sensación ¿Y caminando? Van a ver cuatro números. El número uno es saltar. El número dos es rodar. ¿Alguien sabe rodar aquí? ¿O alguien no sabe rodar? ¿Cómo sería rodar? ¿Cómo te imaginas vos que, que puedes rodar? Pueden haber muchas maneras. Rodar en el piso. Ajá, rodar. Esa es una manera de rodar. Cada quien encuentra la propia. ¿no? Ese es un ejemplo. Eh, perdón, si sí, uno, saltar Dos, rodar Tres, solo acostarse Cuatro, estatua Vamos a hacer una prueba Entonces, número uno Saltar de todo, bien eso, ahora arriba, arriba y estamos en estatua eso, muy bien si saben lo que es una estatua, más o menos eso, excelente vamos a caminar entonces como estábamos desplazándonos anteriormente y vamos a continuar con esta secuencia, atentos porque, a ver, ¿quién me dice qué significa el número uno? saltar el número 2, el número 3, el número 4, bueno, porque no voy a decir las palabras más que solo los números, ¿vale? Entonces, ahí desplazándose en una velocidad media, 5, llamémosle, y 1. Vamos, vamos, vamos. Velocidad rapidita como un 7. Vamos, vamos, vamos. 3. Arriba. Vamos, vamos, vamos. 4. Seguimos. 4. Cada estatua diferente. Seguimos. 4. Cada estatua en diferentes niveles. Seguimos. 4. Seguimos. Cuatro. Seguimos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a buscar esa velocidad de ocho, mucha. Vamos, vamos, vamos.